La última vez hablamos de que probablemente habría repetición electoral. Ahora ya es un hecho. Comentábamos también que en los programas electorales habían desaparecido reivindicaciones laicistas que anteriormente sí se recogían. Llegados a este punto, nos encontramos con una nueva noticia. El PSOE propone negociar con la Santa Sede un nuevo acuerdo bilateral para mantener unas relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Y lo llama cooperación moderna. De moderna no tiene nada. Si ya lo dice la Constitución en el fatídico artículo 16.3, ese que por un lado apela a la aconfesionalidad del Estado, ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero a continuación propugna que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Los obispos en 1978, muy avispados ellos, ya colaron la palabra cooperación que tiene truco, porque cooperación es el conjunto de acciones y esfuerzos que conjuntamente se realizan con el objetivo de alcanzar una meta común. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo es una meta común del Estado español trabajar para fomentar el catolicismo? Pues sí, desde el nacional catolicismo que la transición y la constitución no resolvieron. Además, en este caso, sería una cooperación internacional, es decir, aquella entre estados mediante la cual diferentes países coordinan de manera conjunta acciones para alcanzar objetivos comunes en materia política, económica o ambiental, entre otras. Pero es que consideramos que el Vaticano es un estado, un estado creado por Mussolini, firmado por un dictador con la quiescencia de un rey. Nótese que son los tres poderes, la espada, la cruz y la corona. Pero volvamos a lo nuestro. Desde luego, Europa Laica no reconoce el Vaticano como un Estado. Máxime cuando aún no ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos pendiente desde hace 70 años. Un Estado conformado solo por hombres, para empezar. En fin, la Constitución, además, faltando a su declarado a confesionalismo, nombra a la Iglesia Católica. Dice, cooperar con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Qué más cooperación quieren? Insisto. Cooperar es hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas se consiga un determinado resultado. Y este aquí, el resultado no es otro que los acuerdos del 79. Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, sobre los asuntos jurídicos y, como no, sobre asuntos económicos. No dejaron ni un solo asunto vital sin negociar. Y es que en los asuntos económicos es donde está la amiga, porque el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico. Y dice el PSOE que va a proponer un nuevo acuerdo bilateral, es decir, que el concordato firmado con Franco en el 53 que luego pasó a los acuerdos del 76 y del 79, recién estrenada la democracia, ahora van a camuflarlos en unos nuevos acuerdos para 2020. Ese es el plan. Esa es la cooperación moderna de la que hablan. Cambiarlo de nombre para que todo siga igual. Igual que la tumba de Franco se ha cambiado de sitio, pero no ha cambiado nada más. Ni verdad, ni justicia, ni reparación para las víctimas. Finalmente, para que no hubiera discriminación con el resto de religiones, se aprobaron en 1992 los pactos con las entidades evangélicas, musulmanas y judías. Lo que no entienden es que no se trata de que haya un estado multiconfesional, sino un estado laico, porque cuando se trata de intereses comunes, las religiones unen sus fuerzas. Sin ir más lejos, este pasado lunes acaban de unirse cristianos, judíos y musulmanes para pedir la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. Las tres religiones han firmado una declaración conjunta que han entregado al Papa Francisco con el argumento de que ambas acciones son contrarias al valor inalienable de la vida humana. Pero eso sí animan a mostrar comprensión y empatía hacia los pacientes que se encuentran en la fase terminal para los que ya no hay tratamiento posible. Sin embargo, la verdad la dicen cuando proclaman, y leo textualmente, que la sociedad debe evitar que el deseo del paciente de no ser una carga desde el punto de vista financiero lo induzca a elegir la muerte en lugar de querer recibir la atención y el apoyo necesario hasta su final natural. Aquí está el cuide la cuestión, en el apoyo financiero. Porque lo que no nos dicen es que ahí hay un gran negocio. Pongo, por ejemplo, el de los hospitales de la Orden San Juan de Dios, una institución de la Iglesia Católica sin ánimo de lucro, dicen, pero que tiene 75 centros en España para atender discapacitados y mayores, un total de 1.400.000 personas al año y 11.300 profesionales trabajando a su servicio. ¿Que quién lo paga? Eso ya es otro cantar. Y lo que no me puedo olvidar es de mencionar que el monarca español, en la actualidad Felipe VI, es un rey católico por concesión universal de los pontífices romanos. Él mismo declaró que los acuerdos del 79 permitieron dibujar un modelo de relaciones en las que el principio de cooperación se convirtió en piedra angular sobre la que descansa el ejercicio al derecho fundamental de libertad religiosa. Dice él, un modelo sancionado constitucionalmente en el artículo 16 y aquí se cierra el círculo. En Europa laica no nos cansaremos de repetir que lo que un Estado debe garantizar es la ley de libertad de conciencia.